Muy buenas amigos y amigas Bienvenidos a Toxic Game Channel Espero que me estéis escuchando Sé que estáis escuchando de fondo Un ruido un... Para ustedes será un ruido Es un cántico De... Eh, muy repetitivo En Twitter En Twitter En Youtube Y en muchas redes sociales Pero sobre... ahora toca Twitter ¿Veis? No para. No para, no para, no para y no para. ¿Ustedes creéis que si yo ahora mismo me pongo de malas con este hombre o mujer, el que esté haciendo, va a dejar de hacer ruido? Mira, por llevarme la contraria, <risa> por llevarme la contraria, pues no, pues este hombre va a seguir míralo, ahí está, va a seguir ¿por qué? porque de la misma manera que eh, eh, hay gente en Twitter tocando los cojondrines, pues, pues, yo no sé si os habréis dado cuenta, pero desde hace unos dos años eh, mira, parece que ya ha dejado ya de desde esto, en cualquier momento puede volver otra vez por, por, es la misma sensación eh, si os fijáis, en la misma sensación no se sabe si en cualquier momento puede hacer otra vez y yo, ya sabéis que en esos temas yo no me veto ayer estaba pispeando, como siempre <risas> pispeando eh, y sobre todo jugando una hincha de jugar no podía dormir y me pongo a jugar luego bajé aquí Precisamente, y, y seguí haciendo lo mismo, seguí pispeando, seguí a ver qué es lo que se cuece por aquí, qué es lo que se cuece por allá, y entre muchas otras cosas, pues bueno, pues lo mismo de siempre, ¿no? Hace ya mucho tiempo que ya cogí las maletas y Twitter lo utilizo para lo que lo utilizo para las noticias, para hablarle a la gente eh, que me siga en el canal y decirle, oye, mira, aquí está el podcast número 14, ya. Y seguiremos para adelante, para arriba en nuestro canal. Y sin ese zarceo tan estúpido del que yo, yo por lo menos no me voy a meter. Eh, como veis estoy bastante cansado, no no sé si se me nota y todavía quedan muchos muebles que pasar de un piso a otro, muchas cosas que hacer, cosas normales de la vida corriente porque uno tiene vida después de, de después de la muerte, no después de, de youtube y después de todo, tiene uno que enfrentarse a otras cosas que muchas veces uno, pues no quiere, ¿no? Pero hace que es la vida, ¿no? Uf, ¿Cómo decirlo? Para mí es que ya es que es cansado. Es ¿eh? siempre lo mismo. Siempre el mismo tema. Es un... Eh, y uno intenta explicar, oye, dejarlo ya y ya cosa a ver si se... Ya no, pero no. Y siguen, y siguen, y siguen. Entonces ya... Eh, toca, yo qué sé, por lo menos... Por mi parte, desde luego, mantenerme al margen totalmente, como, como, como bien decía, como bien dijo R200D. A mí, ya con estas vainas que no me vengan, no quiero yo saber nada. De verdad, no quiero saber nada. O sea, eh, ha llegado un punto, yo creo. Mmm, que yo mismo me he hartado de verdad del, del tema, o sea, llega un punto que digo, mira, haced lo que queráis decir, lo que queráis pensar, lo que queráis, eh, si no os vale el consejo de un amigo, pues mira, pues no os vale, da igual, vale, a lo mejor yo estoy equivocado no sería la primera vez, desde luego. Pero, chicos, es que de verdad es tan cansino que yo no sé cómo no os habéis cansado. No sé de verdad cómo no os habéis cansado de, de estos temas. Y vuelta a la burra al trigo, y vuelta a la burra al trigo. Y nada, yo voy a, yo voy a seguir tomando eh, el canal como lo que es, y el canal de Twitter como lo que es, el canal de Twitter no deja de ser una extensión de este canal, para poder hablar con ustedes, lo que me quieran seguir en el canal, para que se puedan hacer cosas divertidas, más amenas, no sé, me gustaría... Como, como he hablado tantas veces de que ese sea el... ¿veis? ¿veis lo que digo? con esto voy a terminar nunca terminará el que viene a tocar los cojondrines y, y solamente sabe hacer eso nunca parará espero que os haya servido un poco de, de, de instructivamente y de ver lo mal que os estoy pasando eh, con el ruido y con este tipo de, de cosas que de verdad no llegan a nada Dios mío, y no para y no para, bueno hasta la próxima y bueno, hasta la próxima amigos esto eh, es que no para es que no para es que es imposible trabajar así es, es, es, me, me está me está ya dando hasta hasta fiebre me está dando ya yo, yo ya de verdad hoy es que me, me levanta fatal hoy pero bueno Dios me duele todo el cuerpo y en fin nos vemos eh, por tencer bien y hagan todo lo como decían que puedan pues millón, se puede ser más se puede ser más ¿eh? os estáis dando cuenta de cómo son de que no paran de que no van de, de que nunca paran pues, pues así así va a ser hasta el fin de los de los tiempos si seguimos eh, y seguimos en las mismas no puedo decir otra cosa, es, es cancino, por no decir ya, ya aburre, aburre, aburre para algunos porque, hombre, esto qué pasa no termina nunca, bueno, pues nada, eh, en fin, eh, imposible, como veis, imposible de seguir. Nos vemos en otro programa. Hasta la próxima, amigos.